Una calle completa cercana a la cadencia o cercana a cualquier barrio, porque cruza muchos barrios, pues va a generar una experiencia mucho más rica de las personas que, que puedan visitar. O sea, la gente sí va a decir, ok, pues me muevo de aquí a acá en bicicleta y caminemos. Y en ese caminar, lo que, lo que va a pasar definitivamente es que cuando la gente empieza a caminar los barrios, empieza a descubrir lugares que de otra manera, que definitivamente en el auto no... no no hubiera descubierto.